Hicimos polvo jefe. Nunca los van a encontrar. Ah, no. Nos vamos igual. El informe final presentado ayer por la PGR sobre la, el secuestro la tortura, el asesinato, la desaparición, la incineración de los jóvenes normalistas de Uyotzinapa y en Igual el 26 de septiembre es un informe contundente. Es la mejor y más profunda investigación que ha realizado el Estado mexicano. el ejército mexicano no, no defiende a mexicanos. ¿no? Estuvo ahí, vio cómo los mataban y no actuó. Ellos eh, eh, fue, eran perfectamente conscientes de quiénes eran, de dónde venían, qué estaban haciendo y qué les estaban haciendo. Y los dejaron morir.